Muy buenas tardes, bienvenidos a Enlace Noticias. Los saludamos con información importante de Barranca Bermeja. Iniciamos con titulares. Ecopetrol destinó más de 1.400 millones de pesos para mejoramiento de infraestructura en escuelas de San Vicente de Chocurí. Continúan los estudiantes en paro académico. Hoy el Instituto Técnico Superior Industrial se sumó al cese de actividades en el plantel educativo. PDP-SAN de nuevo llama la atención de las autoridades ambientales por contaminación del caño Brisas del Horizonte. Aún Subsecretaría de Riesgos y Desastres no se manifiesta. Secretaría de Medio Ambiente aseguró que trabajan con instituciones para intervenir zona afectada por derrame de crudo en Brisas del Horizonte. Habitantes de Provivienda denuncian la falta de iluminación pública desde hace más de 15 días en la vía principal, hecho que ha generado inseguridad en el sector. En los deportes, en la cancha Polipolvo del 9 de abril se adelanta la sexta fecha del torneo minifútbol masculino. Alianza Petrolera le ganó a la América de Cali y se metió al grupo de los ocho en la tabla de posiciones. Y al cierre, Orlain Barranca, creador de contenido barranqueño, celebra y agradece sus 50.000 seguidores. Con el patrocinio de productos Las Delicias, delicias, líder en limpieza, enlace noticias, lo que usted quiere ver. Iniciamos enlace, noticias, habitantes de Provivienda denuncian la falta de iluminación pública desde hace más de 15 días en su vía principal, hecho que ha generado inseguridad en el sector. Enlace con la comunidad se trasladó al barrio Provivienda a raíz de las denuncias presentadas por habitantes del sector debido a las problemáticas con el alumbrado público, contaminación ambiental e inseguridad en la vía Y aquí en este sector está habiendo mucha inseguridad. Tenemos el problema de las vías también. Por ejemplo, anoche en la parte de inseguridad, una señora a las 11 de la noche la atracaron. ¿Por qué? Porque la poda de los árboles no se ha hecho. No hay luz de noche. O si sí hay luz, pero los árboles no permiten que se pueda ver bien. Entonces necesitamos que por favor vengan a podar los árboles. Que arreglen las vías, porque la vía aquí abajo en el caño ahí eso está horrible, ahí eso es una trocha completa. Los ciudadanos afirman que llevan más de 15 días sin iluminación en la vía principal del barrio Provivienda. Hace 15 días estamos en esto, ya, entonces no, no, no es justo pues que se toquen puertas y nadie preste atención. La falta de luz ha ocasionado el incremento de hurtos y accidentalidad en la vía. El tema de la luz, el tema de la luz por ejemplo, hay lámparas que sirven, pero... Como el árbol es tan frondoso, no permite que se vea bien la vía, entonces eso, eso produce mucha oscuridad. Y necesitamos que venga la, el personal de infraestructura al arreglo de la vía, que vengan la, las personas encargadas en el tema de la poda de los árboles. No solo aquí, por ejemplo en el barrio donde yo resido también hay un palo de mango que ya está seco, en cualquier momento se va a caer y nadie le ha prestado atención al tema. Por parte de Enlace con la comunidad y de los habitantes de la Comuna 5, se hace el llamado a las entidades competentes para dar una pronta solución a las problemáticas que viven en el barrio Provivienda. Se intentó una respuesta con la empresa encargada, pero por el momento no fue posible. Pescadores continúan preocupados por el estado del Caño Brisas del Oriente. Tras derrame de crudo, piden que se controle esta emergencia ambiental. Preocupación hay en el caño, conocido como Brisas del Horizonte, en Barranca Bermeja, entre las comunas 6 y 7, por cuenta de la presencia de crudo en este cuerpo hídrico ubicado en esta zona. Esto, al parecer, por el volcamiento de un carro tanque, del cual aún no se sabe nada. Yuli Velázquez, representante de FEDEPESAN, habla de esta emergencia. En estos momentos, eh, como tenemos pescadores que viven sobre el área del Caño en Brisas del Oriente, la contaminación está, o sea, fue tan fuerte porque desde el área de San Martín de la Comuna Número 6, bajo ella sigue bajando por todos los humedales, entonces pues la contaminación está allá, ningún, ninguno ha llegado, digamos, a retirar ese, ese material que debe, debe ser retirado, Ayer se, que, ayer se esperaba que activaran el plan de contingencia, porque se hicieron fue unas barreras artesanales, la comunidad en la parte de arriba, sobre todo el puente, donde fue por donde inició a salir todo este material, pero nadie llegó a hacer retiro. Aunque se han puesto obstáculos artesanales, no se ha podido detener el recorrido del crudo por el caño. Tanto agua como vegetación es lo que ha afectado esta contaminación. Pescadores de la zona se han visto perjudicados. Y es preocupante porque nosotros estamos en una lucha pues de proteger, de conservar, pero de esa forma es muy complejo. Las comunidades llegamos hasta cierto punto, uh -huh. pero de ahí para allá ya le toca a la autoridad competente. Sí. Bueno, los pescadores de la Cienega San Silvestre, nosotros somos federación del departamento de Santander y cualquier situación que suceda en cualquier cuerpo hídrico o en cualquier... Eh, humedal es una afectación para toda la comunidad en general, para la flora, para la fauna. Entonces la preocupación es porque todo esto está descargando y en últimas, ellos va, este este material va a llegar a un punto final. El punto final es que se extienda hacia los humedales que están en la parte de abajo, que hay mucha fauna allá y se van a ver afectados. Simplemente que como la comunidad o los entes no llegan directamente a campo a hacer esa evaluación, entonces pues pasa desapercibido, como comunidad de pescadores nosotros encendemos las alarmas porque el hecho de que todo este, esta, este material esté cayendo, todo este crudo esté cayendo allá, pues es una, una afectación grande, aguas abajo tenemos pescadores que realmente no pudieron dormir, fueron más de 24 horas, con esa contaminación y pues se las alarmas porque todo el mundo se preguntaba de dónde está saliendo este material. Habitantes de la zona, pescadores y ambientalistas esperan que esta situación pueda ser controlada lo antes posible. En diálogos con la Subsecretaría de Gestión del Riesgo, se conoció que ya se están realizando estudios para determinar cómo se atenderá esta emergencia. La Secretaría de Medio Ambiente aseguró que trabajan con instituciones para invertir, ...e intervenir zona afectada por derrame de crudo en Brisas del Oriente. El secretario de Medio Ambiente, Humberto Vargas, entregó declaraciones sobre la contaminación ambiental que se está presentando desde el pasado fin de semana a la altura de brisas del oriente tras el derrame de crudo en un cuerpo hídrico. Aseguró que se lleva a cabo un trabajo interinstitucional para controlar la emergencia, además de asesorarse con expertos de Ecopetrol, ya que son quienes tienen la experiencia en estos casos. Este fin de semana un carro tanque de forma accidental hizo un derrame de hidrocarburos con lodo a la altura de brisas del oriente a lo largo de esta corriente que ha comenzado a bajar ese vertimiento está llegando a Pozo 7, ha causado una afectación al cuerpo hídrico, ya hay fauna acuática eh, con impacto negativo, y estamos con la CAS, con la Policía Ambiental, con la Oficina de Gestión de Riesgo, tomando las medidas adecuadas para hacer la contingencia. En este proceso nos está colaborando Ecopetrol, que son los expertos en el tema, el funcionario hace un llamado a la comunidad ya que al parecer personas habrían impedido que se controlara la emergencia en el mismo momento. Y de paso hago un llamado a la comunidad porque este derrame se hubiese podido controlar en la fuente pero algunas personas impidieron que se hiciera y llovió, se extendió y vea el impacto que tenemos hoy en día. Este es un problema que tenemos que trabajar de manera coordinada y de la mano con la comunidad. Se espera que en las próximas horas esta emergencia pueda ser intervenida y controlada, ya que hay preocupación en los habitantes de la zona por la afectación a cuerpos hídricos, fauna y flora. En Chrome encontrarás experiencia y tecnología, la mejor combinación para expresar tu sonrisa. Agenda tu cita www.chrome.com.com. Continúan los estudiantes en paro académico y el Instituto Técnico Superior Industrial se sumó al cese de actividades en el plantel educativo. Sobre este caso, se espera un pronunciamiento por parte de los entes competentes para conocer cómo avanzan los diálogos con los estudiantes. El equipo de las noticias hizo presencia en la protesta estudiantil a la cual se unieron colegios como en la Institución Educativa Técnico Industrial y Normal Superior Cristo Rey. Eh, pues la comunidad del industrial se une a estas marchas populares estudiantiles eh... Reclamando los derechos, los que están constituidos en la Constitución Política de Colombia y los que por leyes nos pertenecen a nosotros los estudiantes. Entonces la unidad que hemos tenido para con las demás comunidades estudiantiles es de lucha, es de resistencia y son protestas eh, completamente eh, seguras y además respaldadas por la Constitución Política en el artículo 37. Eh, los mismos problemas que se ven siempre todos los años, eh, el, el programa de alimentación escolar, transporte público, en este año se nos aumentó la falta de maestros, eh, nosotros tenemos cuatro vacantes de maestros, no hemos visto clases de ciencias sociales, ética y valores, eh, lengua extranjera y lengua castellana. Los estudiantes de estas instituciones públicas reclaman a las entidades del distrito adecuación en sus instalaciones, mejoramiento en la alimentación y habilitación de transporte para todos los estudiantes. Pues primero que todo necesitamos el apoyo de los sindicatos, de la administración local, de todos los estudiantes de Barranca Bermeja y también que el secretario eh, se dé, hable, eh, haga un acuerdo con nosotros porque de verdad... Estamos cansados de siempre tener que hacer paro para que, nos, para que nos den la educación que nos merecemos. Pues primero que todo necesitamos el apoyo de, del ministerio, del alcalde, eh, que nos solucione los problemas que tenemos. Eh, hay muchas eh, fallas en la educación actual eh, y que pues es necesaria para todos los estudiantes. Hasta el momento, enlace noticias, no tiene la respuesta la Secretaría de Educación del Distrito. Sin embargo, seguimos a la espera de este pronunciamiento para una pronta solución en este campo estudiantil de Barranca Bermija. En el municipio de Santa Rosa, en el sur de Bolívar, fueron capturados tres hombres por el delito de porte y tráfico de estupefacientes y la incautación de cuatro kilos de base de coca y media tonelada de semillas de hoja de coca. En el municipio de Santa Rosa, en la vía que conduce hacia el corregimiento de Canelos, mientras nuestras unidades del modelo realizaban actividades de puesto de control, de antecedentes y verificación de vehículos, es encontrado un vehículo el cual al proceder se le hace el registro y se encuentra en su interior. 4 kilos de base de coca, más de media tonelada de semilla de hoja de coca, y tres personas que se transportaban en el mismo. Es por esta razón que se ponen ante la autoridad competente por el delito de porte, tráfico y fabricación de estupefacientes e insumos para eh, cultivos ilícitos. Dios y patria. La energía solar es una realidad en Barranca Bermeja y Innova Solar te espera para reducir el costo de tu recibo de energía al pago mínimo. Es tiempo de ahorrar. Cámbiate a la energía solar, escribe al 30797-6403 y solicita tu cotización. Innova Solar SAS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 en los autoservicios La Quinta, este lunes 2 y martes 3 de mayo, 20% de descuento en toda la categoría para mascota. La Quinta, donde su platica rinde mucho más.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 Hola, bienvenidos a Villagavi Club Campestre Cafaba ha puesto a disposición en el corregimiento de Puentes Sogamoso, la sede campestre Villagavi, para que todos los afiliados de Cafaba vengan a disfrutar de piscina para adultos, piscina para niños, juegos autóctonos, cancha sintética, servicio de restaurante y muchas atracciones más. ¡Los esperamos!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 Continuamos en Enlace Noticias y a continuación conozca lo más leído a través de nuestra página web www.enlacetelevisión.com La información la tiene nuestra periodista Ivonne Martínez Buenas tardes, vamos a hablar de lo más leído en nuestra página web www.enlacetelevisión.com a nivel local lo más leído es que los estudiantes continúan en cese de actividades, ellos señalaron que hasta el día miércoles no se reunirán con el primer mandatario de los barranqueños, por lo cual solicitan algunas adecuaciones en las instalaciones, mejoras en la alimentación y la habilitación del transporte escolar para todos los estudiantes. Es por eso que Enlace Televisión ha lanzado un sondeo de opinión para que los ciudadanos den su opinión en redes sociales, veamos un poco de los comentarios. Marla Camacho Prada, dos años los estudiantes sin estar en los colegios y no pudieron arreglar los colegios, ni nada, solo es repartir la plata y ya, y después salen con cuentos largos como siempre. Noraida Cruz Murcia, apoyo total, no podemos estar a favor de la corrupción y exigimos como padres que le cumplan a los estudiantes. Lady Fernández, Creo que para eso son los diálogos, los jóvenes no deben de estar calle arriba y calle abajo, como si no tuvieran papás, haciendo y deshaciendo en los colegios de día y de noche. Para eso están los representantes de cada colegio. A mi hijo lo llego a ver en eso y lo cojo esa palo. A nivel regional lo más leído es que el conductor de un vehículo adscrito a plataformas digitales fue enviado a la cárcel. Esto ocurrió cuando un menor de 14 años Solicitó el servicio hacia las 4 de la tarde. La Fiscalía eh, fue quien envió a este hombre con medida de aseguramiento en centro carcelario, quien deberá pagar por el delito de acceso carnal violento y agravado a menor de 14 años. Y a nivel nacional lo más leído es que bajó el precio de la papa, este importante alimento de la canasta familiar, que anteriormente se conseguía a 150 mil pesos por bulto, hoy martes se consigue por 100 mil pesos. También la papa amarilla bajó de precio, anteriormente se conseguía a 50 mil y hoy a 40 mil. Junto a estos también se ha notificado que son varios los alimentos de la canasta familiar que han bajado de precio. Esta y otras noticias la pueden encontrar en nuestra página web www.enlacetelevisión.com para que esté más informado. En otras noticias, Ecopetrol destinó más de 1.400 millones de pesos para mejoramiento de infraestructura en escuelas de San Vicente de Chucurí. Alrededor de 400 niños, niñas y adolescentes se verán beneficiados con los 1.400 millones de pesos que Ecopetrol destinó para el mejoramiento en la infraestructura de las sedes General Córdoba, Tesoro 5 y las nubes de la institución educativa Pozo Nutrias 2 y Caño Tigre de la institución educativa Miradores de Llana Caliente de San Vicente de Chucurí. El alcalde de este municipio entregó declaraciones de este proyecto. Hice una visita a las escuelas de Quenotigue, General Córdoba, Pulsunutria 2 y Tesoro 5, con el interventor de la obra, el contratista, nos acompañó también funcionarios de Copetrol, líderes comunales y la concejal Magdalena de Rocal. Pudimos constatar el avance de la obra que está desarrollándose sin ningún inconveniente. Se ve el esfuerzo por hacer las cosas bien y sabemos que se van a entregar unas adecuaciones y construcciones en estas cuatro sedes en óptimas condiciones. Muy contentos, solamente hacemos una apreciación que es aumentar en donde sea posible la mano de obra de ayudantes oficiales para que podamos cumplir con el plazo establecido en el contrato. Esta inversión por parte de Ecopetrol se hace con el fin de fortalecer la calidad educativa y la retención escolar. Dentro de las obras a realizar se contempla mejorar las estructuras existentes en unidades sanitarias, instalaciones eléctricas, cielo raso, pisos y muros. Actualmente en conjunto el proyecto registra un avance en 50%. Juan Bautista, rector de la institución educativa Pozo Nutrias II, habló de los trabajos en sus sedes y agradeció esta inversión. Está haciendo una inversión de parte de Ecopetrol y con alianza del municipio de San Vicente Chucurí, en la cual se están organizando cuatro sedes que son Tesoro 5, Nuestra Señora del Carmen, General Córdoba y, y Pozonutia 2 En estas sedes pues, se están haciendo diferentes clases de trabajos diferentes, organiz, eh, orga, orga, diferentes cosas en las cuales se está mejorando la capacidad y se están mejorando los restaurantes y las partes deportivas de, lo mismo, de las mismas eh, sedes Claro, mezcla de porque sabemos que entre mejores sean las instituciones, entre mejores sean las plantas físicas, pues los estudiantes van a tener más oportunidades de estudiar y de aprender, ¿no? hay, más, eh, hay más motivación para los mismos estudiantes. Con estas obras, la estatal petrolera Ecopetrol garantiza entornos seguros para que los niños, niñas y adolescentes se mantengan en el sistema escolar. El alcalde Alfonso El Hash, Comunidad del Corregimiento del Centro y representantes del Ministerio de Trabajo realizaron mesa de, di de diálogo. El alcalde distrital Alfonso El Hash se reunió en el auditorio del Centro Comercial Popular con el Ministerio de Trabajo, líderes del Corregimiento del Centro, trabajadores y sindicatos. Esto con el fin de buscar soluciones y oportunidades de trabajo con garantías para la comunidad de este corregimiento. He convocado al Ministerio de Trabajo y a las comunidades del corregimiento del centro, trabajadores, sindicatos, Ecopetrol, para que de forma concertada siempre se busque lo mejor para los trabajadores y bien para que todo el corregimiento siempre esté activo el trabajo. El empleo, las oportunidades para la gente, ha sido una jornada donde hemos dado pasos importantes y seguimos trabajando, convocando y siendo garantes de estas relaciones. Según lo expresado por Ariel Barbarrueda, director de la Oficina Especial de Barranca Bermeja del Ministerio de Trabajo, se dará un espacio con las empresas contratistas que se vieron obligadas a parar sus actividades durante los 24 días de paro, esto con el fin de generar alternativas de reactivación de los contratos y nóminas de los trabajadores. Va a haber un espacio con empresas contratistas que tuvieron la necesidad de suspender esos contratos por 24 días para mirar alternativas que parten de la voluntad de las empresas y de no transgredir obviamente ninguna norma laboral para mirar cómo esos 24 días de, de parálisis eh, logramos no solo la reactivación de los contratos sino compensar de alguna manera, tenemos que trabajar en la estrategia jurídico-laboral para eh, buscar la manera de que esos trabajadores no se vean afectados por esos 24 días de no operación, de no ejecución del contrato y de no recibir salarios. Para la comunidad del corregimiento del centro es importante crear espacios de diálogo que den solución a las problemáticas que aquejan a la comunidad y sobre todo a los trabajadores. Pues la verdad me parece importantísimo el espacio, me parece que es una forma en la que la alcaldía también apoya eh, digamos que la problemática laboral que se generó debido al a la protesta social que se, que se originó en el corregimiento del centro, me parece muy importante el espacio y aún más importante pues el espacio que se va a generar para tener esa concertación de, esa, de esas pérdidas que hubo pues de parte y parte tanto de la empresa como de los trabajadores. Esta mesa de diálogo concluye con acuerdos aprobados por las partes brindando garantías al proceso. Hacemos una pausa, ya volvemos.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 Se jugó la final del torneo Interbarrios de la Comuna 3, Copa Aguas de Barranca Bermeja, Petar San Silvestre. La Paz fue el equipo ganador. Un partido de lujo se jugaron los equipos de los barrios La Paz y Belén durante la final del torneo Interbarrios de la Comuna 3, Copa Aguas de Barranca Bermeja, a Petar San Silvestre. Bueno, desde luego, una iniciativa por todos los líderes de la Comuna número 3, Aguas de Barranca Bermeja, inmediatamente tuvo la aprobación por todo el equipo y hoy tenemos una iniciativa del deporte, Aguas de Barranca Armeja es deporte también. Ante lo reñido del partido, cuyo marcador final fue 3 a 3, La Paz quedó como campeón en definición desde el punto penal. Estamos muy contentos por ese gran triunfo. Eh, creo que venimos trabajando eh, partido tras partido para lograr este objetivo y bueno agradecerles a todos los que hicieron partícipes de, de, de, esta, de este apoyo, eh, Aguas de Barranca Bermeja, a todos los que en conjunto lograron que este campeonato llegara a su final. Durante casi cuatro meses, 20 equipos de la Comuna 3 se dieron cita en diferentes escenarios deportivos de esta comuna. Por primera vez una empresa en Barranca Bermeja. Incentiva el deporte acá en nuestra Comuna 3, mira qué bonito espectáculo, esa es la idea de que los escenarios deportivos eh, se puedan aprovechar para un sano esparcimiento. A través del deporte, las barras de cada uno de los equipos engalanaron la polideportiva del Barrio Internacional. Aguas de Barranca Bermeja también es deporte. En la cancha Polipolvo del Barrio 9 de Abril se realiza la sexta fecha del torneo de mini fútbol masculino. En la cancha Polipolvo del Barrio 9 de Abril se desarrolla el torneo mini fútbol Masculino, en el que participan 42 equipos divididos en dos grupos. Actualmente se han jugado seis fechas de este torneo y hasta el momento el grupo A lo lidera el equipo Villarelis y el grupo B los de siempre. En el momento tenemos 42 equipos divididos en dos grupos, ¿sí? donde el grupo A por el momento lo va liderando el equipo Villarellis. El grupo B liderado por el momento por el equipo Los de siempre. En el momento vamos en la sexta fecha jugada y en ese momento vamos, como les digo, ahí me... los partidos se juegan los fines de semana desde las 7 y 15 y 8 de la noche. Es una competencia de exigencia debido a que algunos de los jugadores tuvieron experiencia en el fútbol de la primera vez, según comenta Milciaes Viñas, organizador del torneo. Los partidos, los días lunes, miércoles y viernes eh, iniciamos a las 7 y 15 y el segundo encuentro se da a las 8 y media de la noche. Los días sábados damos inicio con la programación eh, a las 4 de la tarde. Y los días domingos sí comenzamos desde las 9 de la mañana. Sí señor, esto, queremos hacerle una invitación a toda la comunidad barranqueña de que vengan a presenciar estos eventos deportivos, los barrios aledaños, que vengan a acompañarnos a hacer parte de, de, de este ambiente. Invitación por parte de los organizadores a la comunidad en general es acompañar este tipo de eventos que sirven para integrar a las familias. Alianza Petrolera le ganó a la América de Cali y logró entrar a los 8. La máquina amarilla se enfrentó a América de Cali por la fecha 18 de la Liga Betplay. El encuentro fue como visitante en la ciudad de Cali. El partido fue un encuentro cerrado en el que la máquina amarilla fue superior por momentos, pero el balón lo manejaban los escarlatas. Y fue en el minuto 56 que llegó el tanto de la victoria orinegra por parte del jugador Brian Hill en un remate de tiro penal. Fue un partido que diseñamos diseñamos de acuerdo a, a las modificaciones que está teniendo América con este nuevo cuerpo técnico, eh, lo evaluamos, buscamos neutralizar, como lo has dicho, y busca, y, y contrarrestar eh, lo que ellos podían proponer. Yo creo que el equipo cumplió, cumplió en ese aspecto y, y fue eficaz sin tener tantas opciones de gol, nos llevamos tres puntos que son fundamentales para la clasificación. Con esta victoria, Alianza Petrolera llegó a 26 puntos y se metió a la octava casilla de la Liga Betplay. Y aquí hay que tener paciencia, si nosotros miramos el frente de ataque hoy eh, que, que, que viene manejando eh, Alianza es Brian Hill de 20, de 20 años, 21 años y, y, y Angulo en el partido anterior de 18. Eh, y tuvieron, pero no puedo, tengo que darles tiempo y espacio y van a votar mucho y van a acertar. En ese partido no se pudo acertar, esperemos, como te digo, esto vamos día a día. Hoy salimos de este compromiso, gracias a Dios, con un triunfo y ahorita a planificar y a trabajar ese partido con Once Caldas. El próximo partido de alianza será de local ante Once Caldas el próximo domingo 8 de mayo a las 8 y 15 de la noche. Y se lleva a cabo torneo Plus 40 masculino en el barrio el primero de mayo. En la cancha del primero de mayo se desarrolla el segundo torneo de aniversario en el que participan más de 20 equipos de la ciudad. Actualmente se han jugado 10 fechas en las que la exigencia y el nivel de juego han sido altos, teniendo en cuenta que la mayoría de jugadores son exfutbolistas o apasionados del balompié. Bueno, hoy jugamos la décima fecha y el nivel... Eh... Como siempre lo hemos manifestado, un nivel de alta calidad, eh, aquí es donde prácticamente juegan los compañeros o los que en algún momento hace 20 años jugamos o se jugó fútbol en Barranca Bermeja y bueno, aquí lo estamos demostrando para divertirnos y con buena calidad. El torneo lo lidera Eléctricos Fútbol Club con 14 puntos y el goleador de la tabla es John Arsene, conocido popularmente el Yuja. Bueno, hasta el momento va el equipo de Eléctricos Fútbol Club eh, con 14 puntos. Liderando la tabla, en segundo lugar viene el equipo de Droguería Reinas Multiservicios JM con 10 puntos y de tercer lugar el equipo de Primero de Mayo igualmente con 10 puntos. En la tabla de goleadores va el compañero John Arce, el popular Yuca, con nueve tantos del equipo de Eléctricos y el amigo Carlos Pérez también del de, el equipo de Eléctricos, la valla menos vencida. Bueno, invitamos a la próxima fecha que es la undécima, ya se termina el todos contra todos y entraríamos a jugar eh, Ronda de Muerte. Próxima fecha, el próximo fin de semana, el sábado y domingo. Los organizadores del evento hacen la invitación a participar de este torneo el próximo fin de semana a partir de las 4 de la tarde en la cancha del primero de mayo. En otras noticias, joven barranqueño creador de contenido digital celebra sus 50 mil seguidores. Hey ya prácticamente se acabó la semana, ya prácticamente es sí. decidido. Barranca es un joven creador de contenido que se abre paso en el mundo digital con su contenido de videos jocosos. La idea de crear estos contenidos surgió en medio de la pandemia, cuando en momentos de encierro decidió iniciar grabando videos en su casa, sin esperar que estos se convirtieran en contenido de impacto en las redes sociales. Este proyecto se trata y se inició en ¿no? un día en pandemia ¿sí? en el encierro, en ese momento que no había trabajo, etc eh, salió por hacerme una broma en, en la casa, en la familia, ¿cierto? de por sí yo soy muy cómico ¿sí? soy muy extrovertido en esa parte y pues subí un video como cualquiera para probar sin, sin tener en cuenta que pues, la gente misma me iba a pedir más videos y todo eso y pues desde ahí, en el 2020 surgió todo y hoy en día pues gracias a Dios pues somos el, uno de los influenciadores de lo que de más, más visto y con más seguidores. Según dice Orlane, no ha sido fácil abrirse campo en el mundo digital, pero su dedicación, empeño y sobre todo su personalidad extrovertida lo han llevado a obtener 50.000 seguidores. Logro que lo inspira a seguir adelante. En estos momentos se vienen cositas más positivas, eh, inclusive hoy sale un sorteo nacional en celebración de los 50.000 seguidores entre mi Instagram y fanpage de Facebook, eh, aparte de eso, no personal, también estoy funcionando en dar ese escaloncito de más, eh, que es en el stand-up comedy, ¿sí? Entonces, estoy en eso, estoy, lo tengo bajo reserva, no les puedo adelantar mucho, pero lo vamos a hacer. Eh, invito a toda la comunidad Barranca Bermeja y todas las personas que nos están viendo a través de este canal, eh, Orlane Barranca, o sea, Orlane con Y y en el final, Orlane ¿Por qué me llamaron así? No sé, mi papá y mi mamá se pusieron de acuerdo, tuvieron una pelea y salió ese nombre. ¿ok? Barranca, pues que soy de Barranca, de pues quiero resaltar en la ciudad, eh, en Instagram, en Facebook y en todas las plataformas digitales. Este creador de contenido barranqueño seguirá haciendo crecer su proyecto y esta vez espera incursionar en el mundo del estándar comedy en la ciudad de Medellín. Y recuerden que por estos días se realiza la Cátedra Anfibia en Barranca Bermeja. Se realizará el lanzamiento de la Cátedra Anfibia, esto en el marco de la celebración del centenario. La Cátedra Anfibia es una recopilación de imágenes, videos y audios de los tiempos memorables de Barranca Bermeja. El lanzamiento se llevará a cabo en la cancha de microfútbol del barrio El Cincuentenario y está dirigida a la comunidad en general anfibia organizada por CRIGEAM, Let's Artists y con la participación del de archivo señal memoria de RTBC, Sistema de Medios Públicos, participamos con los archivos audiovisuales en donde mostramos eh, la historia de Barranca Bermeja en imágenes y también en sonido que, que reposan los archivos que antiguamente eran de Inravisión y la Radiodifusora Nacional de Colombia. Dentro de nuestro material tenemos discursos presidenciales, inauguraciones como el aeropuerto, eh, la actual aeropuerto Yariguiés que se inauguró la década de los 50, también la refinería de Ecopetrol y muchos hechos eh, sociales, políticos y culturales de la ciudad. Asimismo, este evento tendrá otras actividades en diferentes puntos de la ciudad hasta el 5 de mayo. Vamos a estar en diferentes lugares. Hoy se va a inaugurar la cátedra en la cancha de microfútbol del Cincuentenario a las 6 de la tarde. Vamos a tener también eventos en colegios eh, como el Blancadural de Padilla y el Castillo. Y el 5, de, el 5 de mayo estaremos en la Casa del Libro Total presentando la muestra audiovisual y sonora que tenemos para ustedes. Bueno, señal memoria, Crijean y... Let's Artis invita a toda la ciudadanía barranquillera para que conozcan la historia de nuestra ciudad en el centenario de Barranca Bermeja a través de las imágenes del archivo audiovisual y sonoro de Señal Memoria. La HAC del barrio El Cincuentenario, Señal Memoria y demás organizadores del evento extienden la invitación a la comunidad en general a disfrutar de este archivo de imágenes del distrito. Hasta aquí la información más importante de las últimas horas de Barranca Bermeja y la región. Recuerden que mañana nos vemos a las 6 en punto en Enlace Radio 6 AM y de nuevo al mediodía con más de lo que usted quiere ver. Enlace Noticias. Feliz noche para todos. Cierta sus videos a DVD por tan solo 9500.